Reconoce y valora el esfuerzo del gobierno dominicano con el programa República Digital, que esperamos y estamos seguros será un modelo de referencia para nuestra región iberoamericana. El uso de la tecnología de la información y la comunicación va a ser un recurso educativo poderoso para el desarrollo del currículum basado en competencias. Estamos frente a una pretensión muy ambiciosa, no tanto por el cambio de la tecnología, de los métodos y las estrategias didácticas, sino por el cambio de una cultura al interior de la escuela dominicana. Por eso República Digital debe ser entendido como un proceso innovador que no va a causar cambios extraordinarios en lo inmediato, sino que está sembrando la base de cambios extraordinarios en el mediano y largo plazo. Por la calidad integral del sistema educativo y Ministerio de Educación. Análisis, e entrevistas, comentarios Para mantenerse informado del acontecer político local, nacional e internacional Sintonice de lunes a viernes a las 6 de la mañana Nuestra revista diaria, Diálogo Matutino Por Ready Television, Canal 6, de Telecable Central Creepy, una foto, pero claro Valver, pero limpia tu frente. ¿Qué tengo en la frente? El frente de tu casa, que está sucio. Presidente con Ban Reservas. Por cada mil pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Ban Reservas participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y tres amigos con entradas especial guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Ban Reservas, banco oficial del Festival Presidente. <música> No solo es verse bien, también hay que sentirse bien. Por eso es que en el Centro Especializado de Nutrición Integral CENI conjugamos todos los cuidados para tu cuerpo, tanto por fuera como por dentro, ofreciéndote los servicios personalizados de control especializado de sobrepeso y obesidad diseñados para cada paciente, dietoterapia, nutrición bariática, posquirúrgica, tratamientos nutricionales para todas las enfermedades y pacientes envejecientes. En CENI cuidamos tu cuerpo por fuera con nuestros tratamientos para la piel, hidratación facial, masajes reductores postquirúrgicos, plasma rico en plaquetas y botox ven hoy mismo al Centro Especializado de Nutrición Integral CENI, calle Jefito Batista esquina 4 de Marzo, La Vega teléfono 809-573-2855 Centro Especializado de Nutrición Integral CENI no solo es verse bien también hay que sentirse bien ya ni Bueno, que el cliente que viene se le vende. Muchos años. Tenemos una comunidad esperando ese liceo. Porque cuando no lo teníamos, muchos niños quedaron sin ser bachilleros. Porque teníamos que pagar un pasaje para mandarlos a San Pedro de Macorís. Ya hay otro, otra cosa. Es más moderno, hay muchas cosas que aquí en ese liceo de aquí no hay, más amplio más comodidad. Imagínense, uno que tengo que buscar pasaje todos los días para mandar un niño a la COVID. Pero si están aquí mismo y vienen una tarde tendidas hoy, es mejor para nosotros las más. Yo le doy la gracias en nombre de todas las madres, presidente de la salud, ¿no? por este triunfo que hemos logrado aquí en Guayacá.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 Álvaro, pero limpia tu frente. ¿Qué tengo en la frente? El frente de tu casa, que está sucio. Chequea. Disfruta de la emoción del Festival Presidente con van Reservas. Por cada mil pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito van Reservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el Festival para ti y tres amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. van Reservas, banco oficial del Festival Presidente.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 Álvaro, pero limpia tu frente. ¿Qué tengo en la frente? El frente de tu casa, que está sucio. ¡Chequea! Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su revista diaria Diálogo Matutino Hoy es viernes, un viernes radiante que nos regala el Señor y les damos las gracias a todos ustedes por la sintonía y gracias al Dios Padre Todopoderoso por regalarnos el don de la vida y permitirnos llegar un día más a ustedes. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram arroba diálogo matutino y diariamente puede ver una retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube. Y vamos inmediatamente a iniciar nuestro programa con nuestra frase del día de hoy. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Así que recuerde que toda la sabiduría la, la da el Señor. Jehová su Dios, si tiene falta de sabiduría, falta de conocimiento, aclame a su Dios y él os dará. Así que vamos inmediatamente, pasamos a el segmento de las económicas del día de hoy. En el día de ayer en los mercados internacionales el, la onza de oro Troy aperturó las operaciones cotizándose a $1,290 dólares con 70 centavos y cerró las operaciones a $1,293 dólares con 80 centavos la onza. Por su parte, la libra de plata aperturó las operaciones cotizándose a 17.150 dólares y cerró a 17.207 dólares. El barril del petróleo, por su parte, el West Texas Intermediate se cotizaba a 50 dólares con 94 centavos, con una tendencia hacia la alza, y cerró a 50 dólares con 92 centavos el gas natural por su parte el metro cúbico se cotizaba 2,882 dólares cuando aperturaron las operaciones y cerró a 2,891 dólares cuando cerraron las operaciones así que con esto, pues terminamos el bloque de la económica y le vamos a mostrar esta proyección y este estudio que hicieron algunos especialistas de cómo sería este 2017 en base a la tecnología y los celulares. Adelante. sobrepasa a los 7 mil millones. La cantidad de celulares excede en los 5 mil 600 millones. El 70% de la humanidad tiene un teléfono móvil. En 1990, la población mundial era de 5.200 millones, mientras que los celulares no superaban los 14 millones. De seguir a este ritmo, la cantidad de teléfonos móviles en 2017 duplicaría a la población mundial. Los celulares, como un sinnúmero de equipos electrónicos, no podrían funcionar sin un mineral preciado y costoso llamado coltan. El coltan se ubica en la superficie terrestre, por lo que la extracción del mineral se hace a cielo abierto y manualmente. El coltan es la fusión de dos minerales, columbita y tantalita. Sus características son, 1. Permitir la nanotecnología, 2. Ser 80% mejor conductor que el cobre, 3. Ser un mineral no renovable, 4. Ser muy resistente al calor, 5. No oxidarse fácilmente. Además, sin el coltan no podrían existir los GPS, las tabletas electrónicas, las armas teledirigidas, los satélites artificiales, las cámaras digitales, las impresoras, los audífonos, los marcapasos, las consolas de videojuegos, los reproductores digitales, los discos duros, los airbags de los automóviles, los e-readers, entre otros. Curiosamente, por el valor de un e-reader se pueden producir 70 libros, mientras que los libros que lee un colombiano promedio es de 1.5 al año. Tras dos años de uso, los usuarios encontrarán a los e-readers obsoletos y los reemplazarán. Los yacimientos más explotados de Coltan se encuentran en África, República del Congo. El Congo es un país rico en recursos naturales. Se estima que en solo recursos sin explotar hay 24 trillones de dólares. Este es el equivalente al Producto Interno Bruto de Estados Unidos y Europa juntos. Pese a su riqueza natural, el Congo es uno de los países más pobres y violentos del mundo. El conflicto interno por los recursos naturales del Congo lleva aproximadamente 5 millones de muertos entre 1996 y 2010. El salario mensual promedio de un congolés es de 10 dólares, mientras que un congolés que trabaja en una mina ilegal de Coltan gana 50 dólares a la semana. La extracción de coltan se paga a un dólar la hora, en tanto el kilo de coltan ronda los 500 dólares en el mercado. La fauna africana también se ha visto diezmada. Por ejemplo, la población de elefantes y gorilas se ha reducido desde 1996 hasta el punto de llevarlos al borde de la extinción. Se cree que el Congo tiene el 80% de reservas naturales de coltan, pero es falso. El Congo solo tiene el 9% de las reservas mundiales. Sudamérica, en cambio, posee el 41% del coltan en el mundo, distribuido en Brasil, Venezuela y Colombia. Colombia tiene 46 millones de habitantes, es el segundo país con mayor biodiversidad y el tercero en mayor cantidad de recursos hídricos. Hace aproximadamente 10 años, de manera clandestina, se descubrió un gran yacimiento de coltan en la región de la Orinoquía. Por la minería informal, a un colombiano se le paga 5 dólares la hora. Son 4 dólares más que lo que un congolés percibe por el mismo trabajo. Las ganancias son para las grandes compañías. Al colombiano se le pagan 4 dólares más por acabar la biodiversidad de Colombia. 4 dólares más por contaminar el agua potable de Colombia. 4 dólares más por desplazar a la población indígena de la Orinoquía. Y luego a este minero se le vende un celular, producto de su propia explotación. En promedio, todas las casas del planeta tienen un mínimo de cinco objetos que contienen coltan. El coltan en estos dispositivos se encuentra en los condensadores, que son fabricados a gran escala principalmente por cuatro fábricas, APX Corporation, NEC, Samsung y Vishai. El patrimonio de estas cuatro empresas es de 15.5 trillones de dólares, que equivalen a 31 veces el Producto Interno Bruto de Colombia. Por cada kilogramo de coltan que se extrae en el Congo, dos niños mueren. La cifra de muertes para Colombia aún es incierta, pero datos preliminares presentan un panorama más desfavorable que el del Congo. ¿Cómo se detiene esto? ¿Cuál es el fin a tanta muerte indiscriminada? ¿Qué pasaría si no hay más demanda de coltan? ¿Realmente es necesario reemplazar tu celular cada seis meses? ¿Hace falta tener un computador de escritorio y uno portátil? ¿Cuánto tiempo más va a pasar antes de que, gracias a la minería abierta, nos quedemos sin agua potable? Sin dispositivos electrónicos podemos vivir. ¿Sin agua potable? No. La Tierra. La población mundial sobrepasa a los 7.000 millones. La cantidad de celulares excede en los 5.600 millones. El 70% de la humanidad tiene un teléfono móvil. En 1990, la población mundial era de 5.200 millones. Bueno, ahí vimos eh, un análisis que se realizó y básicamente también una proyección de los daños atmosféricos y hacia la fauna que va a causar a la humanidad ese consumismo eh, desenfrenado por cambiar o tener un nuevo eh, equipo portátil se proyectó que para este 2017 pues habrán más celulares que personas en el mundo y usted puede ver eso día a día porque usted habemos personas que tenemos de dos teléfonos inteligentes entonces si ya yo que soy una sola persona tengo dos ya yo estoy cumpliendo esa proyección en lo particular Así que eh, también vimos ahí los daños que esto puede causar y que estaría causando al medio ambiente a corto, mediano y largo plazo. Así que todos debemos crear conciencia eh, y debemos convertirnos en una sociedad más consciente y menos consumista. Y en, en otra información, oh, viendo el caso más reciente, que toca la República Dominicana, pues vimos como eh, un licenciado, un abogado, eh, profesor de la UAS, un poco controversial, junior, pues apareció en un río con un tiro en un ojo y con un block, pues encadenado a su pecho, a su cuerpo. Y ciertamente que esto es una muerte muy horrenda y envía un mensaje a la sociedad, envía un mensaje también de que esto podría tratarse de un ajuste de cuentas. Eh, la policía misma nos dice a través del tiempo de que los delincuentes tienen un, diferentes modos operandi. Los que roban celulares roban celulares, los que sacan carteras sacan carteras, los que roban vehículos roban vehículos. Lo que matan cuando atracan son otro tipo de delincuentes. Y obviamente que esto pareciera ser un crimen perpetuado por el crimen organizado. Y esto pues pone de manifiesto una vez más la falta de seguridad que tenemos. Eh, la falta de una policía eficiente y una policía preventiva más que una policía reprensiva. Eh, nuestro país ha avanzado en los últimos 20 años en áreas, ha avanzado mucho, en otras áreas ha avanzado muy poco. Cuando usted va a la capital, o cuando usted va a Santiago, o a las grandes metrópolis del país, usted se da cuenta del desarrollo urbanístico que hay en esas ciudades. En el caso de la capital, usted se da cuenta de los grandes edificios, las torres, los apartamentos, los centros comerciales, los túneles, los elevados. Y lo mismo cuando usted va a Santiago, eh, Puerto Plata, La Vega, pues se podría decir que la República Dominicana ha avanzado mucho en materia de desarrollo urbanístico, eh, vial, y de viviendas también en sentido económico ya que hemos visto pues los centros comerciales expandirse cadenas de tiendas internacionales han venido aquí a la república dominicana y tenemos presencia internacional en nuestro país lo que sí hemos visto poco es el desarrollo eh, el cambio en nuestra Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional data desde los tiempos de Trujillo y fue criada o sea, fue concebida a semejanza del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, eh, cuyo objetivo era reprimir a la ciudadanía que se opusiera al régimen dictatorial de Trujillo. Y cuando usted mira a la policía de hoy día, salvo excepciones, claro, usted se da cuenta que la policía ha, se ha desarrollado muy poco en materia de entrenamiento de su personal, en materia de reclutamiento de su personal, en, en, en, en el sentido tecnológico, en el sentido preventivo. Si usted mira las medidas preventivas que utiliza la policía hoy día y mira las y compara estas con las medidas preventivas que utilizaba la policía hace 30 años y va a notar una mínima diferencia. Por ejemplo, uno de los medios preventivos que todavía utiliza la policía es el patrullaje. La policía no se, se auxilia de sistema de monitoreo y cámaras cuando ocurre un crimen, pero cuando hay un establecimiento comercial que es dueño de estas cámaras o una casa. Pero la policía en sí no es quien maneja un sistema de control y monitoreo en las ciudades para monitorear a la población, prevenir crímenes y aprender a los que cometan estos delitos. Pero fíjese bien que también el patrullaje de la policía antes era más notorio. O sea que en, en algunos aspectos la policía ha retrocedido. La policía hoy día, los policías ganan un mejor salario, pero aún así no hay garantías, no hay incentivos, no hay motivación para que un joven como usted y como yo, formado, formemos parte de nuestras instituciones castrenses, como son la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército Dominicano. Hay que ver la parte también sensible y entender que en este país, quienes regularmente pues, se enlistan en las filas de la policía, son jóvenes campesinos de escasos recursos, buscando oportunidades de empleo, porque en sus localidades, en sus sectores no hay oportunidades de empleo. Entonces, cuando usted entra a la policía, ¿qué beneficio tiene usted como policía? ¿Cuáles son las garantías laborales de crecimiento, de desarrollo económico y personal que usted tiene siendo policía? Porque nuestros policías deben de entender también que ser policía no es más que un trabajo con un grado mayor de compromiso, delante de la sociedad, pero los policías tienen un trabajo, algunos de 8 horas, otros de 12 horas, y dependiendo el nivel de compromiso y el rango, de 24 horas, pero sigue siendo un empleo. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que usted entre a la policía como raso, llegue a general, y si usted no hace lo mal hecho, pues pueda ofrecer una oportunidad económica y de educación y de desarrollo a su familia. Muy pocas, la hay, pero son muy pocas. Entonces, nosotros, la ciudadanía, no siempre hemos juzgado a la Policía Nacional y le hemos criticado y le hemos crucificado cada vez que se descubre un nuevo escándalo de corrupción dentro de la fila de los cuerpos castrenses pero no miramos hacia el lado y nos damos cuenta de que la policía es un organismo que se ha dejado por nuestra sociedad acéfalo que más que dar lo que hacemos es criticar y quitarle a nuestra policía una policía muy desmoralizada por muchas irregularidades que ocurren dentro y fuera de la misma fíjese cómo cuando la policía mata a un delincuente eh, o a un presunto delincuente, y alguien lo graba, ¿cómo utilizan esa imagen para subirla a las redes sociales y desacreditar a la policía, desmeritar a la policía? Pero cuando un delincuente asesina o atraca a un individuo, a un ciudadano, nadie lo graba, nadie quiere grabar a un delincuente atracando a un ciudadano. La gente solamente quiere grabar a la policía aprendiendo a un ciudadano que se resiste en algunos casos. Claro, la policía ha cometido muchas injusticias, muchas injusticias y excesos, pero eso se debe a la falta de formación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como sociedad necesitamos? Nosotros necesitamos que se invierta más en nuestra Policía Nacional o en nuestros organismos de seguridad, porque la República Dominicana se ha convertido en un país que no es seguro. Usted, amable televidente, es vulnerable donde quiera que usted esté, en su casa, en su trabajo, camino a la casa, camino al trabajo, camino al médico, rico, pobre, joven, adulto. La delincuencia ha penetrado en todos los estratos sociales económicos. La delincuencia ya no tiene límite en nuestro país. ¿Y por qué no tiene límite? Porque no hay un régimen de consecuencia que funcione. ¿Y qué pasa muchas veces con las policías? ¿Cómo nosotros le podemos pedir a nuestra policía que salga a la calle a arriesgar nuestras vidas y cuando la policía comete un exceso, un fallo, un error, nosotros somos los primeros que lo estamos grabando para chantajearlo? ¿Y qué hacen los generales, los coroneles o qué hacen los organismos policiales? para evitar un escándalo y que destituyan al jefe de la policía, que automáticamente se desvinculan de ese policía que cometió ese hecho, que no se ha comprobado, sin haberse comprobado en el momento, si fue un exceso. Se desvinculan de ese empleado, porque la policía es un trabajo, y lo dejan a su suerte en la justicia, sin proveerle un abogado. Muchas veces este policía tiene que ir a la misma cárcel donde, donde hay personas que ellos encarcelaron y son víctimas de muchos abusos. Entonces, ¿qué es lo que nuestro país necesita? Nuestro país necesita una reforma seria de la Policía Nacional. La más reciente reforma policial no resolvió nada. Aquí no ha pasado nada. El incremento salarial tampoco resolvió nada. Nosotros necesitamos una reforma policial, pero para eso necesitamos desbaratar la que tenemos ahora mismo y crear una nueva, utilizando todos los que son parte de ellas, de la policía, dándole la oportunidad, pero evaluándolo mediante una evaluación psicológica, una evaluación académica. Y el que no cumpla con los parámetros establecidos psicológicos y académicos que se le brinde la capacitación necesaria y que se le dé un tiempo de adaptación. Y si no cumple con las expectativas durante ese tiempo, pues que sea reinsertado a la sociedad, no que sea abandonado a su suerte. Porque cuando un policía es despedido, en la mayoría de los casos conserva su arma de reglamento, no tiene ninguna carrera, lo que conoce es el mundo de la delincuencia y de la policía, no tiene otra cosa que hacer. Por eso que usted ve muchos ex-policías involucrados en crímenes y delitos. Fíjese si hay poca voluntad de desarrollar nuestra Policía Nacional, que la Junta Central Electoral tiene la base de datos de las huellas dactilares de todos los dominicanos y dominicanas que tienen cédulas mayores de edad, es más, menores de edad, y no han sido capaces de entrelazar la base de datos de la policía con el sistema de la policía, disculpe, la base de datos de la Junta Central Electoral con el sistema de la policía, para cuando ocurra un delito, pues se puedan procesar esas huellas dactilares y correr con la base de datos de la Junta Central Electoral y poder identificar quién cometió ese crimen. Una cosa tan sencilla en el mundo de la tecnología, eh, amable televidente, es más difícil, es más difícil hacer el parque lineal El Riguito con, los, con la, los retos que presenta la ingeniería o la circunvalación norte o el teleférico. Es más difícil hacer esa, ese tipo de obras que dotar de tecnología a la Policía Nacional, de, de tecnología entrenamiento y presupuesto entonces qué es lo que falta número uno responsabilidad empoderamiento de nosotros los ciudadanos los ciudadanos de este país no estamos empoderados nosotros solamente nos interesa o nos preocupamos por la seguridad cuando la inseguridad llega a nuestras puertas nosotros los dominicanos somos muy indiferentes a los temas más importantes de nuestro país somos muy indiferentes a los temas de seguridad de este país. A nadie le importa. El, el, el dominicano se ha caracterizado en los últimos años por pensar en Arroyo Habichuela y Presidente y Brugal, valga la publicidad. Entonces, el dominicano solamente piensa en que yo tengo que comer, tengo que ir a trabajar para pagar el san, para pagar el préstamo, para pagarle a la escuela a los muchachos y no se dan cuenta que no invertir tiempo en, en, en, empoderamiento, en el empoderamiento de las debilidades y potenciales que tiene nuestra sociedad, pues está contribuyendo a que nuestro país sea más inseguro y menos probabilidades de vida, desarrollo y crecimiento para nuestros hijos. No piensen usted, piensen en sus hijos. Entonces, ¿Qué necesita la Policía Nacional? La Policía Nacional necesita hacerse un levantamiento de qué tenemos, un levantamiento de qué tenemos y un levantamiento de qué necesita en materia de entrenamiento. ¿Cómo vamos a entrenar a los policías actuales que tenemos? ¿Quiénes tienen la capacidad de asumir este entrenamiento? Tecnología. La Policía necesita utilizar los avances tecnológicos que tenemos disponibles para poder resolver los delitos, dotación de cámaras en los diferentes sectores, eh, mecanismos de investigación. Nosotros no tenemos policía investigativa, policía científica que funcione. Los organismos de inteligencia del Estado, el DNI el J2, los que se han dedicado a escuchar llamadas de políticos y militares y de gente influyente, para chantajear cuando se necesita, o para presionar cuando se necesita. Esos organismos de inteligencia, la eh, tenemos que ponerlos a la disposición de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que nuestros organismos de inteligencia, que el calizaje que tenemos, pues pueda brindar información táctica para identificar posibles amenazas. Pues muy fácil, desde que usted ve un joven en un barrio pobre, con tenis Jordan, con pantalones caros, con un buen motor y no trabaja, y tiene buenos celulares, y pasa el día entero jugando billar, porque que ya es el estereotipo que tenemos. Y cuando usted ve también una persona de saco y corbata que también no puede demostrar de a dónde ha conseguido el dinero que tiene, usted lo puede investigar. Y entonces ahí sí podemos escuchar la llamada de estos individuos para edificar un caso y llevar a la justicia un caso que se sostenga. La justicia, ese es otro tema que lo vamos a tratar más adelante, que también tiene que hacer su trabajo. Pero mientras nosotros no nos empoderemos como ciudadanos, y más que criticar, presionar mediáticamente, pues también empecemos a aportar soluciones, nuestro granito de arena, las cosas no van a cambiar. Vámonos a una breve pausa, pero antes vamos a escuchar eh, esta breve entrevista que le hizo el periódico El Listín Diario al actual director de la policía, eh, Ney Aldrián, eh, es el nuevo director que antes le decían jefe de la policía. Vamos a escuchar. Realmente hay ellos en los que nosotros hemos formado parte del proceso de investigación que sí de manera, nosotros somos partidarios. Le voy a decir algo que nunca antes he dicho. Nosotros somos, no sé cómo, cómo sabría decirle, nosotros somos partidarios. Nosotros en todos los eventos que aquí estamos, trabajamos el tema de la violencia contra la mujer. O sea, eso es uno de los que más me voy a decir por qué? Porque a mí me hace un misma. O un sea que tipo. dentro de su familia ha habido violencia intrafamiliar, no sé. violencia de género. Yo tengo, tenía dos hermanas, tengo una. La mató un tipo. Su, su pareja? pareja. No, sin ser su pareja no sé ni su nada. Pareja. Un enamorado, un, un enamorado, pretendiente. Un pretendiente. Ella, una muchacha que es el caso extremo de violencia? Universidad. ¿Qué edad tenía? Ella, 24 años, 23 años. Y un tipo, un señor, un tipo mayor. El tipo se metió eh, los santiagueros. Vamos al play, nos gusta ir al play. Se obsesionó con ella, podríamos decir? Se obsesionó con la muchacha. Ella estaba en el play con sus amigas, saliendo del play. Él se dio un tiro en la cabeza. Él le echó mano, la vio en el play, la agarró y él se dio un tiro. Y con el mismo tiro le salió a él y se le metió a mi madre.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 Álvaro, bueno, pero limpia tu frente. ¿Qué tengo en la frente? El frente de tu casa, que está sucio.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 Fruto de una visita sorpresa, le pedimos el remozamiento y la construcción de este centro hospitalario. No ofreció y no cumplió, porque ahí lo tenemos. Anteriormente teníamos que ir a la provincia de Altagracia, en el camino la calaca se llevaba a los pacientes. Yo oigo que ya no vamos a tener que estar viajando, van a hacer la sonografía y marco ese segurito que el presidente no ha puesto. El presidente se ha enfocado en salud y en educación. Y eso es lo primero que todo. Cuando una gente no tiene salud, no tiene nada, tenemos que agradecerle al presidente. Porque nosotros no habíamos tenido un hospital como este. Un hospital moderno. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Estamos de vuelta. Eh, y estábamos antes de la pausa, tratando, pues hablando un poco de las áreas que entendemos que están afectando a nuestra Policía Nacional y el por qué nosotros como ciudadanos pues debemos de empoderarnos de la solución y las problemáticas de nuestra sociedad. Pero muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, que uno siente que el Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, pues como que está por su cuenta, como que lo, eh, los jueces aquí en este país son independientes y no tienen una estructura con un régimen de consecuencias claro y transparente que los rijan para que ellos puedan o tengan la obligación de tomar decisiones. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, eh, el magistrado Mariano Germán, sobre algunas preguntas que le hicieron sobre el caso de Kirinito, quien ha desaparecido de la faz de la tierra. Y usted escucha a este señor hablando como si él no entendiera que él es el responsable de que el, los jueces, la justicia de este país, pues funcione de manera estructurada y de manera organizada, ya que él es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y por ende el presidente del Consejo eh, Judicial. Vamos a escucharlo. Mis actos nunca estarán conducidos por ese camino. De manera que a lo que llamo es a los jueces, a los dos que están suspendidos, a entender que estamos en presencia de un hecho y que es a ellos mismos que les conviene que esto se aclare. Y saludar al Consejo del Poder Judicial porque ha tomado esta decisión para seguir manteniendo la transparencia, porque en jueces que están, que pueden estar implicados, imputados en hechos de esa naturaleza, nadie va a creer que van a hacer una justicia sana. Entonces vamos a esperar, vamos a esperar detenidamente que estos, este hecho se investigue, se investigue y no vamos en ningún momento a por adelantado a hacer prejuicio. El Consejo del Poder Judicial va a investigar, está investigando y va a investigar detenidamente, sin prejuicio, sin prejuicio, para que todo quede transparentemente visto por todo el mundo. Entonces, usted viendo o escuchando las declaraciones de Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, como que no le da la impresión de que él tiene el empoderamiento necesario para realizar las transformaciones que se requiere en el Poder Judicial. No tiene los pantalones para tomar la decisión y enfrentar los sectores que haya que enfrentar y esa mafia de poder que existe dentro del Poder Judicial que corrompe a nuestros jueces. Eh, el Poder Judicial tiene que enfrentar muchos retos porque tiene que luchar contra el poder político, contra el poder económico y contra los poderes eh, fácticos y por último, contra eh, los poderes del bajo mundo, los poderes del narcotráfico y la delincuencia que también pues tienen dinero para poder corromper a nuestros jueces. Eh, yo creo que la gestión de Mariano Germán no ha llenado las expectativas, una gestión muy desafortunada. Le, con esto despedimos el programa del día de hoy. Le damos las gracias por la sintonía. Gracias por estar con nosotros en esta entrega más de Diálogo Matutino. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga a todos y que les dé mucha paz, mucha salud y sobre todo mucha vida. Amén. Hasta el lunes. Estás viendo Ready Television, Canal 6.